Espera, no llegado a Con sus negras calzas y esos cotes me van a bailar es una Es elegante esperar Que el show está por terminar Sin darme tiempo a bajar Comienza el segundo round Es una locura Jesús